Y aquí estoy de pie y sin daño. Las circunstancias nos alejan. Cada vez existen menos esperanzas. El mal llegó y se quedó a ultranza. Lo que me gustó de ti fue tu mirada. De momento sentí algo extraño. No me hacía ningún daño Tu mirada era clara Y descarada Y después me marché Solo pasaba por allí Pero volví y volví Una y otra vez Y no era nada nuevo y grande cada vez, pero en realidad no volvía. Las nos alejan. Cada vez existen menos esperanzas el mal llegó y se quedó a ultranza y yo sé que es recíproca esta sensación que nos echamos de menos los dos junto en la mañana nos extrañamos que los besos se nos escapan sin sabor pero algún día acabará esta pesadilla. Que nuevo nos veremos será una maravilla. Que los besos volverán a sonar muy. Encontrarnos en nubes que brillan. Que volveremos a encontrarnos en nubes que brillan. Y aquí estoy de pie y sin daño Las circunstancias nos alejan El mal llegó y se quedó Our Transa.